Tengo un minuto 6 para comentarte esto, es lo siguiente, mira hoy aprendí a bajar los juegos, esos de Pro Evolution Soccer P, los nuevos esos de internet, los bajas y los metes en el pendrive y los pasas a la carpeta DVD, ¿por qué? porque es necesario para que los pueda leer el Playstation. Porque realmente como estos son juegos creados por eh, programadores independientes. Entonces eh, no tienen un serial code. Pero en la página de Playstation no está el serial code de estos, de estos juegos. Entonces se pasan de una vez esos formatos ISO. Se pasan a la carpeta DVD del pendrive. ¿Entiendes? Bueno. Mucha suerte y que juegues mucho, ok, te deseo lo mejor del mundo y un besito, cuídate mucho.